financiera que nos permita dedicarnos solo a esto. Ah, mi cooperativa se llama Professional Eco Cleaning y es una cooperativa de limpieza de casas en el East Bay de California y nosotros ah, limpiamos casas ecológicamente para cuidar la salud de los clientes y la nuestra también, pero también lo más importante y el valor que le damos a nuestro servicio es que los clientes uh, conocen a la persona que está limpiando su casa y también están sabiendo que con el dinero que ellos están invirtiendo en nosotros, nosotros nos estamos desarrollando personalmente y no solamente tenemos un trabajo regular. La cooperativa dentro de un año, la forma en la que me la imagino es con, una, con seis personas trabajando, tres equipos full time y que todas tengan este sentimiento de propiedad, todas estemos en el mismo nivel para poder lanzar la cooperativa a un segundo nivel que ya es impulsar los sueños de cada una de las socias y también abrir espacios para que vengan nuevas y futuras socias. Hola, mi nombre es Nancy Rosales y soy partner y fundadora de Pepito's Paletas. Vamos a see Pepito en el próximo año is being able to profit, being able to have people that are enjoying their job, that are actually experiencing the entrepreneurship uh, venture and really enjoying what we're doing with just providing healthy, healthy palettes. To be chosen to be in the Fellow, um, I get really, really emotional because it's just been, um, a journey where you feel like you're kind of doing this on your own and to know that there's a team and there's a company and there's money and there's all these opportunities that finally I was able to tap into is just a really really I'm just really grateful